Muy buenas noches amigos y bienvenidos una vez más en busca de la verdad. Hoy venimos con el misterio de las puertas dimensionales, las puertas de los dioses. Vamos a hacer una breve referencia a todo esto. Una puerta, pues bueno, ya sabéis que una puerta, pues a veces puede también ser pues un portal. ¿eh? cuando se trata de una puerta principal en algún sentido. Pues bueno, según la definición dice que es un elemento de complemento en construcción con muy diversas aplicaciones, usos y emplazamientos, que industrialmente se fabrica en materiales básicos, madera, aluminio, vidrio, plástico. Pero vamos a ir más allá, no vamos a hablar de puertas, no vamos a hablar de bricolaje ni mucho menos, vamos a hablar de otro tipo de puertas. Se habla mucho de estas supuestas puertas estelares y que las podemos en encontrar en nuestro planeta. Es más, hay películas que hablan de puertas estelares. no Es curioso porque... Eh, hay una serie o una película que es Stargate que habla de esto, pero ya sabemos que Stargate pues es una película y es ciencia ficción. Lo cierto es que en algunas culturas antiguas hablan de otros mundos y portales estelares que nos pueden llevar a ellos. Es más, se dice que estas puertas fueron creadas para los dioses o por los dioses. Ya sabéis que llevamos algo más de 2.500, 3.000 años de monoteísmo, pero los dioses ancestrales llevan, pues bueno, en nuestra historia, incluso hoy en día se perpetúan ¿no? a través de muchas personas que tienen estas creencias. Pero los dioses ancestrales, y de hecho en las escrituras del mundo antiguo, se hablaban de dioses que venían. Y que se iban y se marchaban pero es muy curioso porque se habla de unas puertas donde estaban estos dioses o atravesaban estas puertas los dioses o que los dioses estaban tras esas puertas pero lo curioso es que no se habla en una sola civilización sino es que se hablan en muchas y es algo muy peculiar puertas de dioses, las puertas estelares y en diferentes zonas del mundo y en diferentes momentos de la historia. Y de esto vamos a hablar hoy. Para ello tenemos con nosotros a nuestra compañera Alba Espejo del canal Misterios del Mundo. Alba, buenas noches. Muy buenas noches Rafa, ¿qué tal? Es un tema apasionante este de las puertas, de hecho eh, es un tema que yo he intentado siempre evitar un poquito, pero como has reunido tanta información, pues oye, vamos a hablar de, de esto de las puertas estelares. Cuéntanos por dónde empezamos, porque, bueno, porque vemos que geográficamente pues... está lejos el uno del otro. Cuéntanos, cuéntanos. Sí, mira, vamos a empezar, bueno, te digo primero de las que vamos a hablar hoy. Primero vamos a hablar de la de Machu Picchu, eh, luego también sobre las siete puertas de Egipto. Luego también hay un, un lugar en Pensilvania que habla también de siete puertas y fíjate, de Egipto a Pensilvania. También tenemos la puerta de los dioses de Ayumarca, la puerta de, no sé si se dice Mer o Memher, porque no, no sé ese idioma. También tenemos la Pasarela de los Dioses, que está en Arizona, y también la, la Puerta de Plutón, que está en, en Turquía. La Puerta de Mer, en, en Armenia. O sea, fíjate qué, qué diversidad de sitios y son lugares que básicamente hablan de lo mismo. Así bien. que, si te parece bien, empezamos por Machu Picchu. Sí, vamos a empezar con Machu Picchu, pero es lo que he dicho, es muy curioso porque, distantes en el tiempo... Distantes en la geografía y curiosamente creencias distintas, aunque con ciertas similitudes y sobre todo con estas puertas. Si te parece bien, empezamos con esta puerta. Sí. Machu Picchu. Bueno, pues en... fija, fija la pantalla y así ven, ven la foto. Ajá. Bueno. Pues aquí en Machu Picchu encontramos el Templo de las Tres Ventanas. Esto es eh, una sala que tiene tres ventanas a lo largo de la pared. Y bueno, según la historia inca, los hijos del sol Viracocha, que eran los hermanos Ayar, venían a este mundo, a esta realidad, a través de tres eh, puertas o aberturas misteriosas que habían en una montaña. Y bueno, eh, básicamente la leyenda lo que nos dice es que esos hermanos venían a este mundo, a esta realidad, a través de tres portales, de tres ventanas, que como estáis viendo, están presentes en este templo en Machu Picchu, y la verdad es que es eh, bastante curioso, ¿no? Esto sería, pues Rafa, una puerta que utilizaban esos dioses, porque claro, luego, esto no lo hemos comentado, pero... Eh, no se nos tiene que olvidar que ellos lo llamaban dioses, ellos todo lo que venía de fuera de aquí o, o era algo que no conocían, se lo atribuían a lo divino y para ellos eran dioses, pero para nosotros a lo mejor po podrían ser otra cosa. Sí, podríamos estar hablando de dioses de origen pues, extraterrestre. Es decir... Sí, pero o, extraterrestre o, o incluso tampoco tiene por qué ser extraterrestre, no tienen por qué ser del espacio porque te acuerdas lo que estuvimos hablando la semana pasada, eh, la otra teoría OVNI que ya hablaremos profundamente en otro, en otro directo, si te parece bien más sí. de ese tema, pero no, no solo podrían, o sea, no tienen por qué ser también extraterrestres, que podría ser, pero también podrían ser seres o entidades o lo que sea, llámale X, que vengan de otra realidad, y no hace falta que esté ahí en medio del espacio, no hace falta que vengan. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Mm -hmm. De hecho, se desarrollaron las teorías de cuerdas, la teoría de cuerdas, la teoría de agujeros de gusano. Es decir, todo lo que vamos a contar aquí esta noche pues puede parecer un poco, un tanto extraño, pero no tan extraño, porque es que se teoriza mucho y gracias a estas creencias antiguas, eh, el misterio. Es el que alimenta y nutre a la ciencia, porque lo que se intenta por parte de la ciencia siempre es investigar todo aquello que es extraño, anómalo, desconocido. Y aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, es algo muy curioso. ¿Por cuál seguimos, Alba? Pues ahora nos vamos a Egipto, a las siete puertas de Egipto. A las siete puertas de Egipto, ahí la tenemos. Ahí, bueno, pues eh, aquí la fotografía que estáis viendo eh, está hecha donde está el templo de Karnak. Hay un templo también que es un templo dedicado al dios Osiris, que Osiris es el dios del inframundo. Entonces, la leyenda habla, que bueno, todo hay que decirlo, y los que conocéis eh, la mitología egipcia sabéis que hay muchísimas versiones y, por ejemplo, eh, tenemos la versión de, del mito de, del inframundo, tenemos la de las doce puertas, pero también existe la versión que habla de siete y si no me equivoco creo que incluso hay otra, otra versión que habla hasta de 21 puertas. Pero bueno, nos vamos a centrar en esta, en las siete puertas. Pues bueno, aquí la leyenda habla de que el difunto tenía que pasar esas siete puertas para llegar a otro lugar. Eh, puede ser el inframundo, otra realidad o, o lo que queráis. Y en esas puertas, cada puerta estaba custodiada por un dios distinto y entonces para pasar la puerta ese dios hacía una pregunta y le tenías que dar la respuesta correcta. Eh, Aquí en estas puertas también eh, se encontraban serpientes, que eso también lo encontramos en el libro de las doce puertas. Y bueno, eh, si dabas una respuesta incorrecta, pues no, no, llegabas, no llegabas a traspasar todas y te quedabas como en una especie de castigo, eh, un castigo ahí en el, en el inframundo. Y en relación a las siete puertas he encontrado otro lugar en Pensilvania, que también habla de siete puertas del infierno. Se dice que aquellas personas que cruzaban esas puertas se encontraban directamente con el inframundo. Eh, se dice que solamente la primera puerta es visible a la luz del día y que está situada en medio de, de un bosque, pero que los turistas no pueden acceder a esa zona porque se encuentra en un terreno privado y, y bueno, está prohibido el paso. De hecho... Eh, las siete puertas de Egipto, del el templo ese de Osiris, tampoco se deja entrar a los turistas, tampoco está abierto. Y, y no sé, a mí me llama mucho la atención porque ¿por qué no dejan entrar a nadie ahí en ese templo, Rafa? Pues no tengo ni la más remota idea. Pero hay cosas muy curiosas que hemos visto en Egipto y otras sí. que no se han dejado ver. A simple vista, y otras que no se han podido fotografiar. y Yo creo que Egipto todavía encierra más de lo que nos muestran. Pero bueno, pasamos sí, pero a la luego, siguiente. Sí, sí, espera, antes de que pasemos a la siguiente, que no se me sí. olvide comentar que en Egipto, aparte de las siete puertas estas, en Egipto hay puertas, eh, hay falsas puertas en muchísimos lugares, eh, en tumbas. Por ejemplo, que se dice que, si no me equivoco, era el ba eh, una vez que el cuerpo ya estaba muerto, el va que era el alma, no me acuerdo muy bien. Sí, era el va el y luego estaba el ka. El ka era, era el sí, conocimiento. Claro, pues, sí, pues el va era el que podía volver a este mundo a través de la falsa puerta que tenía en la tumba. Ahí vemos pues otro portal entre dos mundos o entre dos realidades. Sí, además es muy curioso porque en algunos templos, en Ávidos y Dendera, también están esas puertas. Oh, en, sí, en, sí. La, en las salas de, de los dioses, porque es que además oh. estaban esas puertas donde supuestamente venían los dioses también por esas puertas y luego esa sala era única y exclusivamente para el dios. Donde oh, su, ¿Ahí vivía el dios? Sí, vivía en esa sala. Es decir, vivía ahí, en ese lugar. Así que yo lo dejo ahí y que cada uno crea lo que más le guste. ¿Continuamos? ¿Cuál vamos Sí, a continuamos. Ahora vamos con la puerta de los dioses en Ayumarta, que está en Perú. Aquí lo tenemos. Sí. Eh, bueno, pues aquí hay una profecía que cuenta que una puerta en Perú un día se abrirá y permitirá que esos dioses que en su día estuvieron aquí y se fueron y que prometieron volver, podrán volver a través de esa puerta. Luego también, eh, en relación a esta puerta, existe otra leyenda, que cuenta que durante la conquista española había un sacerdote inca del templo de los siete rayos que se llamaba Aramu Muru. Entonces este sacerdote lo que hizo fue huir de ese templo con un disco sagrado de oro que era conocido como la llave de los dioses de los siete rayos. Y entonces lo que hizo fue ocultarse en, en las montañas de Ayumarca para así evitar que, que le robasen ese disco de oro. Y entonces, más tarde, ese sacerdote llegó a la puerta. Entonces le mostró ese disco de oro, esa llave, a, a unos chamanes que habían en esa zona, hicieron un ritual y consiguieron que esa puerta se, se abriera. Pero... No literalmente como una puerta que se abre, sino fue como una especie de, de portal que se abrió y entonces ese sacerdote entró por la puerta y nunca más volvió a salir. Es decir, aquí por ejemplo ya encontramos que aparte de que la puerta la utilizan eh, los dioses, también las personas la han podido utilizar. Curioso. Doble uso. Sí. Es curioso. Normalmente... Hasta donde yo conozco, esas puertas eran portales donde atravesaba el difunto, el difunto volvía por ahí su, su alma, su espíritu, visitaba a sus seres queridos. De hecho, hay una había una tradición en el antiguo Egipto, eh, tú estuviste conmigo en una tumba de un noble, no de un faraón. Sí. ¿Mm? Y es muy curioso porque esas tumbas eran como casas, uh -huh. eran casas. Sí, sí. Se sabe que había un agujero a unos 20, 30, 40, incluso hay algunos de 60 metros de profundidad en forma de L, es decir, una, una galería que bajaba hasta el suelo y luego la pata de la L se extendía hacia un lateral y ahí dejaban el, el cadáver momificado, ¿no? Pero ese espíritu, al atardecer, volvía para estar con sus seres queridos. Y era las tumbas era de hecho, un lugar muy frecuentado. Era uh -huh. un lugar donde iba gente, pues, iban los amigos que pasaban, que eran amigos de, del difunto, y no había un día en cuestión que fuesen por algún motivo por alguna celebración no podían ir todos los días y cada uno llevaba su comida su bebida de hecho hay una tumba eh, de un noble que era muy próximo a un faraón no recuerdo cuál que me hizo gracia aquella tumba esta tuna no la has visitado pero en la parte superior había una terraza que era como un chill out o sea allí pasaban allí sus días y bueno allí charlaban comían bebían festejaban y el difunto sabían que al atardecer estaba con ella. Estaba con ella. Qué él. curioso. Sí, bueno, dime, ¿cuál vamos a ver ahora? Pues ahora nos vamos pues, eh, a la puerta de Mer o Memjer. Vamos a ver. Esta está en Armenia. Armenia. Eso, Armenia. Bueno, pues esta piedra que está grabada en la roca, está en un sitio que en su día se llamó Urartu, que sería uno de los primeros reinos armenios que se erigió en una zona que estaba ubicada en el sureste del Mar Negro y del suroeste del Mar Caspio. Bueno, esta religión como todas tenía un, un panteón de dioses y el dios supremo era haldi Entonces los urartianos contactaban con esos dioses a través de, de sacrificios que realizaban. Entonces, ese portal que había tallado en la roca era el lugar por el que el dios Haldi y otros dioses de ese panteón podían salir a nuestro mundo, venían a nuestra realidad. En este lugar también existe una leyenda de una persona, no era un dios, de una persona que consiguió también traspasar esa puerta e ir hacia lo que haya detrás, pero esto no, no lo voy a contar aquí. Y lo voy a dejar para un vídeo que yo haré en, en unos días para mi canal. Ajá. Así que veremos, veremos más material en tu vídeo, en tu canal. Sí. Bueno, pues ya sabéis, sí. Misterios del Mundo, Alba Espejo, ahí tenéis para que ella pueda pues bueno mostraros la información que nos trae. Sí. Curioso, ¿no? En Armenia. Sí, es que ya te digo, es que están en muchísimos lugares. Y bueno, yo hoy he traído siete puertas, pero hay muchísimas más. Uh -huh. Bueno, continuamos. Sí, continuamos ahora con la pasarela de los dioses que está en Arizona. Bueno. La pasarela de los dioses. Vamos sí. a ver si esto me lo permite. A ver, vamos a ver, a ver. La pasarela de los dioses Esta. en Arizona. Sí. Sí, bueno, pues aquí hace mucho tiempo los indios nativos americanos consideraban que esas tierras eran sagradas y pensaban que las montañas rojas que habían eran unos vórtices con la capacidad de, fíjate, de transportar a las personas hacia otra dimensión. Tenemos una roca en particular que es la que estáis viendo en, en la pantalla, que tiene forma así como de arco y se conoce como la pasarela de los dioses. Y aquí tenemos dos leyendas. Una leyenda dice que hace más de dos siglos tres hombres de una tribu india estaban por esa zona, entonces descubrieron ese arco y lo que pasó es que uno de esos hombres, y aquí nos vuelve a pasar lo mismo, que no es un dios sino una persona, la que atraviesa ese arco y desaparece, no, no volvió nunca más, es como que se fue, vete a saber dónde, a otro mundo, a otra realidad, a otra dimensión, y bueno... Y también tenemos eh, otra leyenda que dice que, si por ejemplo hay una tormenta en, eh, ahí en el desierto, si te acercas a ese arco, se puede ver cómo al otro lado eh, está ese mismo desierto, pero está distinto. Ahí, por ejemplo, no hay tormenta. Es como que esa pasarela separa como dos realidades. Uh -huh. Antes lo has dicho tú. Eh, el origen de todo esto, de, porque hay varias teorías sobre el tema ovni, el tema ovni, no extraterrestre, no, ovni, objeto sí. volante no identificado, que es como has dicho tú, que son realidades sí. mmm, distintas, es decir, que todo esto puede proceder de otra realidad. A ver, lo que podemos decir aquí puede sonar muy descabellado, pero es que la ciencia... Lleva estudiando otras realidades, incluso 11 dimensiones sí. distintas. O sea, 11 realidades distintas, existentes matemáticamente. Es decir, no se ha podido probar, pero se cree que existen otros universos que están dentro de este o paralelos a este en otro lugar. O sea, esto no es nada de misterio, ni paranormal, ni... ni no, no, no, no, es de ciencia. Es ciencia. Esto es muy curioso. ¿no? Y además es un tema súper interesante, que otro día si quieres hablamos sobre el tema omni en este aspecto, sobre esta teoría y bueno, yo creo que a la gente le va a encantar. Sí, sí, sí. Bueno, ¿a qué puerta nos vamos? Pues ahora nos vamos ya a la última puerta, que es la puerta de Plutón, que está en Turquía. Bueno, vamos a ver, la puerta de Plutón... Aquí está. esa es. Bueno, este lugar era considerado de un lugar, vamos, sagrado al 100% y únicamente los sacerdotes eh, a los sacerdotes se les permitía estar cerca de esa puerta. Esos sacerdotes adoraban a una diosa que era muy poderosa y era conocida como Cibeles. Y Cibeles era conocida como la guardiana de las puertas y se creía, fíjate qué curioso es esto, que se necesitaba el permiso de Cibeles para poder moverse a través del tiempo y del espacio. Del tiempo y del espacio. Y del espacio. Mm. Geográficamente. Mm -hmm. Sí, sí. Es decir, del punto A al punto B, a la distancia que esté y en el tiempo. Mm. Y se hacía a través de esa puerta. Qué curioso. Pues sí. aquí la tenéis, esta puerta. Vamos a verla. Es muy curiosa. ¿Y esto dónde ha dicho que está? En Turquía. En Turquía. Turquía, gran país ¿eh? para visitar con todos estos temas. Hablando de Turquía, antes de nada, ¿dónde nos vamos próximamente? Nos vamos a Grecia, ahora en octubre de este año 2019 y, y ya queda poquito. Hay gente que se está apuntando, tenemos plazas limitadas y, por cierto, ya que estoy, voy a investigar a ver si en Grecia hay alguna puerta de estas. Pues sí, sería algo interesante el, el poder verla, si está a sí. si poder verla, ¿no? Muy curioso todo lo que nos traes hoy, Alba. Puertas dimensionales, pero bueno, yo ahora te pregunto tu opinión, porque veo aquí muchas cosas en el chat. Veo que aquí la gente está hablando de puertas hacia diferentes estados, eh, físico, mental, eh, etcétera, etcétera. Pero, ¿tú qué piensas? Pues mira, eh, de todo esto que te he estado hablando, eh, son leyendas, historias que tenían las antiguas civilizaciones y que habían en distintos sitios del planeta, pero como hemos dicho, es algo que tienen en común y bueno, esto nos pasa en el aspecto de las puertas y en muchísimos más aspectos que, que son un misterio, como por ejemplo las pirámides, templos, en fin. Eh, como decía, viene todo de leyendas, pero es que de siempre he pensado que las leyendas parten de una base que es real. Entonces, por ejemplo, eh, en relación a, a las culturas que hablan de dioses que vinieron de las estrellas, eh, ¿por qué no? ¿Por qué si esos dioses, por ejemplo, esos dioses les daban conocimiento, ¿no? a Inhotep le dieron el conocimiento para, para poder realizar pirámides? Eh, si esos dioses, vamos a llamarles dioses porque ellos les llamaban dioses, si esos dioses... Tenían conocimientos y tenían una tecnología mayor que nosotros, ¿por qué no iban a utilizar portales para poder venir a nuestra realidad, a nuestra dimensión? ¿Por qué no? Uh -huh. Pues sí. ¿Sabes? Bueno, ya, ya hablaremos de esta teoría en tu canal o en el mío, eh, ya sabéis, Misterios del Mundo, ¿vale? Lo tenéis por aquí y podéis eh, suscribiros. Pero... En eh, tu canal, en el mío, no sé dónde, dónde la hagamos y cuándo la hagamos, pero esa teoría que tenemos ahí, que tienes tú, ¿eh? con el tema de las diferentes realidades, muy curioso porque mm. se acerca mucho a todo esto. Claro, todo es, es que yo a todo este tema de las puertas he llegado gracias al tema ese que tú me dijiste, a la otra teoría que hay sobre los ovnis y yo estuve... Eh, viendo ese vídeo que es un vídeo bueno, buenísimo que habla sobre esa teoría y lo estuve viendo y yo después ya de digerirlo porque la verdad es que es bastante impactante porque es una teoría omni totalmente distinta a la convencional y hay que digerirla un poco y una vez ya cuando la estaba digiriendo yo empecé a pensar, a pensar y ya me vine a lo de las puertas porque me parece que va relacionado uh -huh. Puede ser que vaya relacionado todo es posible, todo es posible, sí. todo es posible, <risa> últimamente sí. yo ya veo que pff, a veces lo, lo lógico no es lo más correcto y a veces lo más correcto es lo que no tiene apenas sentido alguno, pero bueno, sí. estos son teorías que cada uno tiene las teorías que quiera, ¿no? Pues Alba, espejo, ¿alguna cosita más? Pues por mi parte ya está uh -huh. Nada, muchas gracias por Nada, que otro día, otro día que nos están escuchando aquí hablar de la teoría de esa OVNI, no estamos diciendo ni lo que es, así que otro día os contaremos lo que es. Sí, claro. Ya que, ya que estás, ¿no? Como decía aquel, pues explicaremos lo que sí. es. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Alba. Nada, gracias a ti por invitarme. Nada. Pues nada, chicos, ya habéis visto puertas, el misterio de las puertas dimensionales. Las puertas. ¿De los dioses? ¿Qué son? ¿Qué eran? No lo sabemos, pero sí dejaron escritos, dejaron escritos y bueno, parece ser que esos dioses utilizaban esas puertas. ¿Dónde nos llevaban o dónde los llevaban? No lo sabemos. ¿De dónde venían? Eso sería también algo muy misterioso para poder investigar. Así que gracias Alba, gracias a vosotros chicos y bueno, como siempre os digo, nos vemos en el próximo programa. O sea, que nos veremos mañana. Hasta la próxima.